Hola. A ver, canta. Pero, pero si cantas, te enseño mi ombligo. ¿Qué canción? Sí. ¿Qué canción? Eh, la que mejor te sepas. Papallito blanco, llévame de aquí Llévame a mi pueblo, donde yo nací Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada Tengo tres orejas, en una cabaña uh -huh. esa, esa, ¿quién, la can, ¿Quién la canta? ¿Quién la La canta ya te Ah, pero entonces... ¿Cantan en inglés? Ah, ya. No tienen palma. No. Ya canté. en No, puñame. no Yeah. ¡Listo! Yeah. ¡No habla por el ombligo! Pues. ¿Y el ombligo? No sé ¿Quieres que me unte Nutella en una de mis pelotas? No <risa> <risa> Oye, ¿Quieres que me unte Nutella en una de mis pelotas? ¿Quieres ver? Dime si sí o no eh, eh, me la unto en una de mis pelotas ¿Sí? Soy el dedo Pero... No, no. Que, no quisiera grabar Pero no puedo.